Mi nombre es Carlos Mario Londoño Toro, soy profesor del Programa de Administración de Empresas. ¿Cómo ha sido su experiencia en el uso de las aulas de María Cano Virtual? Definitivamente el uso de las aulas de María Cano Virtual ha sido una experiencia bastante gratificante. María Cano Virtual me ha facilitado el desarrollo de competencias y habilidades para configuración de materiales, para configuración de actividades y para hacer un proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, mucho más inclusivo y que llegue a estudiantes que no pueden estar de manera presencial en la institución. Qué es lo que más resalta en el uso de maría cano virtual. Definitivamente, maría cano virtual tiene cantidades de ventajas. Una de ellas son las posibilidades de inclusión para estudiantes que están por fuera de la ciudad o incluso por fuera del departamento. La segunda es la agilidad en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Una tercera ventaja es el tema del ahorro de costos, porque los estudiantes y las estudiantes no se tienen que desplazar de manera presencial a la institución, porque no tienen que gastar dinero en fotocopias en impresiones, sino que a través de plataforma María Cano Virtual se desarrolla todo el proceso de mediación de la actividad evaluativa. También María Cano Virtual garantiza más transparencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles estrategias aplica para promover los procesos de aprendizaje de sus estudiantes en el entorno virtual? El uso de entornos virtuales garantiza la posibilidad de desarrollar una multiplicidad de actividades diversas que van desde cuestionarios, desde talleres, desde foros, desde actividades lúdicas, desde videoconferencias sincrónicas, lo cual provee una amplia gama de oportunidades de aprendizaje que superan las posibilidades que nos ofrece una educación de carácter presencial. Obviamente, para garantizar un aprendizaje significativo en el uso de maría cano virtual o en el uso de entornos virtuales de aprendizaje, también hay una responsabilidad enorme por parte del docente y por parte del estudiante. Por parte del docente, o sea, Estar en una conexión y en una comunicación permanente con los y las estudiantes y por parte del estudiante, o sea, entender que es un gerente de su propio proceso de aprendizaje.